La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarios. Hoy, María de la Cruz Toledo. No somos de izquierda ni de derecha. Nos uniremos por el sentimiento. La voz de la primera senadora de Chile, la escritora y periodista de oficio María de la Cruz Toledo, era conocida para la gran mayoría de las chilenas y chilenos. En su programa radial, María de la Cruz habla, el análisis político iba impregnado por los juicios de quien fuera la fundadora del Partido Femenino de Chile, colectividad que impulsó el voto femenino en el país. Los hombres se dividen por la idea. Nosotras nos uniremos por el sentimiento, afirmaba. Esa convicción y vehemencia le permitió, en la elección complementaria del 4 de enero de 1953, conseguir un escaño en el Senado en reemplazo de Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la República. En su breve paso por el Congreso, integró la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la que destacó por su defensa de los derechos femeninos, proponiendo su incorporación en la previsión social de una forma más completa y humana, haciendo referencia especial a las trabajadoras de casa particular. Sin embargo, su apoyo al régimen justicialista argentino le trajo duras consecuencias, como la solicitud de inhabilidad de su cargo. Finalmente, el 4 de agosto de 1953, fue desaforada, lo que la llevó a perder su cargo de parlamentaria. Poco tiempo después, los tribunales de justicia declararon su inocencia en los hechos imputados. Su expulsión del parlamento significó no solo el término de su carrera política, sino que también la desintegración del partido que representaba. Si quieres conocer más detalles de la labor de esta senadora en el Congreso, puedes descargar el libro de las 109 parlamentarias en www.bcn.cl slash 109 parlamentarias.